hola y bienvenidos a mi canal soy Arbe y traemos un nuevo tutorial esta vez volvemos a hacer un fanal pero esta vez va a ser navideño para ello que vamos a utilizar por supuesto vamos a hacer el fanal y vamos a hacerlo con el molde y el contramolde vamos a emplear servilleta, servilletas de, de, de cocina con motivos con dibujitos para decorarlo, esta vez van a ser motivos navideños eh, Vamos a utilizar parafina de 56, acordaros, de 56 Que no sea de mayor eh, grado Esta es mm, la mejor que hay para hacer los fanales Y bueno, vamos a empezar haciendo el fanal y después vemos cómo le, le ponemos la servilleta Bueno, y como no, a encender nuestro hornillo Parafina al baño María Y fuego lento Para empezar retiramos nuestra parafina del, del fuego Y una vez apagado el hornillo separamos Vamos a untar la parte interna de nuestro molde con aceite corporal para bebés La parte externa de nuestro contramolde también la vamos a untar Lo situamos en una superficie bien lisa y vamos a colocar dentro del molde el contramolde, dejando la misma distancia entre todas las paredes, que va a ser más o menos 6 milímetros, 7 mm. Ahora que ha reposado un poquito la cera, la parafina, vamos a cogerla con cuidado. Y sujetando el molde, no el contramolde, el molde, vamos a verter muy poquita cantidad. Queremos que nos haga una capilla de cera. Importante este paso Dedicarle todo el tiempo que necesitéis ¿eh? Si tenéis que ir más despacito Ir más despacito Pero Intentar Que no se os escape la cera Sujetar bien el molde Contra la base y Le echáis poquito, poquito, poquito a poquito La cera Os fijáis si tenéis alguna fuga De cera si tenéis alguna fuga, pues bueno, apretar un poquito más. Y vamos a ir vertiendo. Ahora sí que se ha enfriado un poquito esta, esta primera capa. Vamos a ir echándole poquito a poco eh, la cera. Podemos ya dejar de presionar. Esperamos un poquito. Volvemos a ver tercera. Pero lo importante, lo importante aquí es que la primera capa se enfríe bien. Se solidifique bien. Para, para que después no se nos escape la cera por la parte inferior. Bien, esta, esta cera... Le podríamos haber echado un, un aroma, una esencia. Yo he preferido no, no emplearla esta vez. Poquito a poco seguimos vertiendo la cera. Ya está arriba. Ahora vamos a esperar a que se enfríe. Volvemos a poner nuestro cazo al baño María, ¿eh? Lo vamos a necesitar en cuanto enfríe esto. Bueno, he esperado a que, a que enfriara un cuarto de hora, aún está caliente, pero es para quitar esta parte, el contramolde. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a cortar en bies nuestras paredes así le hemos hecho un corte así en este sentido veis así le damos la vuelta retiramos situamos otra vez el molde y la cera que me había quedado antes no he tenido que volver a calentarla la vamos a verter poquito a poco podemos soltar ya el molde hemos apretado para que no nos no se nos saliera y ahora sí hay que dejarla enfriar bien bien he dejado que enfriara eh, unas tres horas y vamos a quitarlo de molde mirar aquí está nuestro fanal base y ahora aquí vamos a trabajar y vamos a ponerle los dibujitos de las servilletas. Vamos a retirar todo esto. Ahora vamos a empezar a, a recortar los motivos navideños de estas servilletas. Tenemos por una parte flor de pascua, ponsetia, y por otro lado unas velas. Vamos a recortar lo que más se nos acomode en cada pared de, de este panal. Y empezamos recortando ponsetias. Bueno, eh, habréis visto en otros tutoriales de este estilo, de decoupage, de, de que le retiran el, el papel que hay eh, debajo de estos dibujos. Ya sabéis que las servilletas llevan varias capas. Pues yo no se lo voy a quitar hasta que haya recortado, porque me resulta mucho más cómodo cortarlo así. Podríais retirarle la, la otra capa, pero bueno... Yo prefiero recortar, es más fácil recortar así en dos capitas juntas que no una sola. Aquí hemos retirado la parte de atrás y nos queda este trocito de papel y ahora veréis cómo lo vamos a, a pegar a este fanal. Lo situamos primero, como más nos guste. Eh, veréis que nos sobresale un poquito por los lados. No es problema, eh. Para empezar voy a empezar sujetándolo con la llama del quinqué y una paletilla. También podéis utilizar una cuchara. Calentamos un poquito la paletilla por la parte de dentro y por la parte de fuera, la presionamos sobre el fanal. Sobre esta, esta servilleta contra el fanal. Y así vamos a sujetarlo. Bien, ahora pasamos a lo gordo. Vamos a utilizar una plancha. Temperatura al mínimo. Si veis que nos calienta al mínimo, le subís un poquito los grados. No os paséis, no lo pongáis más fuerte porque no, no se va a pegar bien. Bien, esta no es una plancha adecuada porque es una plancha de vapor, la que tenía por casa, es mejor una plancha que no tenga agujerillos, y lo que hemos hecho, hemos puesto papel de horno entre la servilleta y la plancha, retiramos el papel de horno, veis que se está, está pegado lo de abajo, Va, eh, volvemos a pasarlo, a pasar la plancha, un poquito más de calor, he visto que quedaba un poquito suelto en algún lado. Y eh, le pasamos la plancha con el fanal un poquito inclinado. Ahora sí, retirando el, pap el papel de horno, vemos que nuestra servilleta está totalmente adherida a nuestro fanal. No se va a soltar. Volvemos a utilizar la espátula y el quinqué. Para que lo que es eh, lo que nos sobresalía por el lado quede también bien sujeto. Veis que es fácil también esta técnica. Eh, yo realmente prefiero utilizar el quinqué, la luz del, la, la llama del quinqué y la espátula. Pero más rápido. Más rápido es la plancha. Eso sí. Pero tenéis que tener cuidado con la temperatura. Bueno, eh, aún no lo he dicho, si os está gustando el tutorial, si os gustan mis tutoriales, queréis ver más, ya sabéis, suscribirse y darle al like para los algoritmos. Aquí tendríamos ya lista la consetia Vamos ahora con estas velitas que he recortado, ponemos papel de cocina y otra vez la plancha. Inclinando el fanal, acordaros Temperatura de la plancha, mínimo Si no os ha calentado, le subís un poquito solo Hasta que probáis, hasta que os adhiera bien la servilleta al fanal Bien, pues aquí tenemos el resultado nuestro fanal, ya veis, las hemos puesto unas velitas por un lado, punsetia por otro, más punsetia, y así es como nos ilumina.